Muy buenos días a todos ustedes. Estamos mostrándoles acá una de nuestras cabinas de pintura automotriz para al día. Eh, es un taller o es una empresa de transporte bastante grande, pero tienen en su momento una gran cantidad de vehículos almacenados en sus patios para retoques. Esto aproximadamente se maneja 9000 mil vehículos mensuales, de los cuales una gran proporción, promedio 30, 40 vehículos van a pasar por acá semanalmente para pequeños retoques. La cabina es una cabina de presión negativa de nivel EP3, cuenta con dos turbinas para hacer succión y generar presión negativa que a través de los filtros de techo, pues se va a llevar el aire totalmente limpio hacia el interior del habitáculo. La iluminación es tipo LED totalmente a prueba de explosiones se puede manejar perfectamente en ambientes con gases inflamables. Los filtros de costado son filtros eh, de cartón y filtros de poliéster que van a ser las veces, van a limpiar los filtros sólidos, la pintura sólida que viene del exterior, viene del interior hacia afuera. está muy rápido esa huella para mí